del padre Isaac, que siempre eh, bien atinado en su eh, elaboración de sus planes para bien de cada uno de nosotros, ¿va? y más para que la universidad no le están, siga avanzando. Y la región, porque el, este es el, uno de los principales centros de formación profesional en, nuestro país, en nuestra región, por lo tanto es, eh, es parte de nuestra sociedad. Eh, si hay algo que nosotros este fin de semana vimos en las, en las redes y algunas informaciones y sabemos que el, el sistema político y la, y, la, y la forma de hacer política dominicana nunca va a parar eh, que va desde eh, echarle eh, da, ese, eh, sacarle provecho hasta las desgracias humanas como la situación que estamos donde todos eh, en vez de unirnos en, hombro con hombro a, a un metro de distancia eh, ante este problema que tenemos encima, que no es un problema solamente de salud, es un problema de vida, es un problema social, es un problema económico, es un problema de en todas las latitudes. O sea, que no es un problema propio de, del dominicano, del, del político, sino de, de todos los dominicanos. Y ver eh, algunos... Eh, ya eh, candidatos en campañas abiertas, eh, con colocaciones de, de afiches y vallas en, en la región, yo creo que debería ser un poquito, no está mal, sino que eh, como que es eh, poco sensible, se ve poco sensible. Sabemos que, que el estado y esas cosas se le está sacando su provecho también a la situación de, de este tipo. Pero no podemos caer en el, en, el, en el juego porque nosotros, cuando damos alimento, cuando damos eh, un techo, cuando damos algo de este tipo, eh, se toma diferente a que si yo hago una, una, una contribución, o cuando yo invierto un dinero en una campaña eh, pudiendo eh, salvaguardar la vida y la comida de algunos dominicanos, tú dirías. ¿Cómo, ¿Cuánto se le daría de comer a un, a un dominicano que no está trabajando, que está en su casa, que está cuartelado, que está en cuarentena, con una valla de esta que se colocan eh, en, en una campaña en, inmersa en una cuarentena? O sea que no ve, como que se, vio, se le ve refajo ahí a, a, a, al que eh, intentó hacer esto. Me parece que fue un desacierto, eh, no así... Eh, Está prohibido, uh -huh. pero sí un desacierto uh -huh. por, por, por el Estado y el momento en que estamos y donde la sensibilidad gana más adecto que eh, la, eh, hacerse eh, como eh, la vista gorda en este problema. Sabemos que no, porque los candidatos que, se estaban, que estaban en esta tesitura sabemos el compromiso que tienen con esta ciudad y sabemos la, lo, lo que son en esta ciudad. Pero no se vio bien y no se vio bien y yo creo que eh, es mi amigo y, y sabe que lo aprecio muchísimo, pero no creo que este es el momento de estar colocando vallas y hablando de campañas política. Ajá. No es el momento, Ese es mi comentario Ajá. breve, pero Ajá. creo que sirve para darle un consejito a los amigos que tengo en la política. Mira, Sergio, muy atinado tu comentario. Como tú señalaste al principio, lamentablemente el tiempo a nosotros pues nos ha traicionado, producto de las dos participaciones importantes, tanto de Juan María García como del padre Isaac. Hay una serie de comentarios que se nos van a quedar para el día de mañana que no podemos pasar por alto. Yo veía, por ejemplo, un médico latino, Sergio, expresándose con respecto a las informaciones que sigue suministrando las redes sociales, donde él invitaba a que no se lleve de las redes, vaya a los medios que realmente son eh, confiables y que usted pueda su, a, a alimentar su conocimiento y las informaciones por mañana. Vamos a dejar este comentario para hacerlo un poquito más amplio y compartirlo eh, contigo, Sergio. Por ejemplo, eso que tú señalas, fíjate como ya hay eh, políticos haciendo campaña abierta y no sí. se sensibiliza no son solidarios. Así como no son solidarios, Sergio Romero, esas empresas que mencionó Juan María y que vamos nosotros a seguir hablando durante la semana hasta lograr esa sensibilidad y esa solidaridad de empresas que se limitan, que no que se resisten, Sergio Romero, a venir a San Francisco de Macorís por las condiciones en que está. Entonces, yo entiendo que eso no debe ser, no debe ser, porque son las empresas las más llamadas a cumplir con ese protocolo de proveerse claro. de, las, de los, del cuidado posible para poder venir y abastecer a un debe, pueblo. No, no, que debe ser parte del estado de emergencia. Claro, mañana. Ser, así, como, así como tú pides una, una una prueba una prueba de COVID, tienes que pedir una funda no. de alimentos y las partes, oye, entonces ¿Cuálito? van a ser los virus, hoy, hoy nos está matando el COVID-19, entonces vamos a alimentar esa, esa, esas acciones con eh, la necesidad y la falta de alimentos para los hogares, perfecto, quedemos sabes, en nuestra casa, pero tú sabes lo que eso significa cuando hay escasez eh, el, el alza, la, la gente que se aprovechan eh, porque es ah, así, lamentablemente eh, nosotros, los seres humanos, buscamos la ventaja en cualquier momento que podamos y eh, no le podemos dar pie con bola a eso. Tenemos que darle la eh, cortar eso de, de, un, de, un, de un golpe porrazo y las autoridades, el gobierno, el estado, ser eh, garante de esta situación. Entonces, son múltiples los, los comentarios que se nos van a quedar. Tú mencionas, por ejemplo, el aprovechamiento de comerciantes, de empresarios, sobre todo con los precios. Mañana te voy a mencionar eh, situaciones que nosotros en lo personal hemos vivido. Cuando tú sales a comprar eh, 10, 15 o 20 guantes para tener en tu casa una mascarilla. La, las autoridades te exigen, o nos exigen a nosotros, por el cuidado nuestro, una mascarilla de colocar los guantes cuando nos exponemos eh, en, en, en, en parte pública. Pero, óyeme, ve a comprar a las farmacias. Sí, sí, a los sí. A buscar los precios. Entonces, Aparte de que tú no estás produciendo que hay una población que está paralizada su producción, lo poco que pueda tener para manejarse dentro de esta situación cuando va a adquirir algún tipo de producto como esto, oye, no puede porque por, por los encarecimientos como lo han subido los comerciantes estos precios. No, no, y, Entonces, y, también y, eso, y, hay que decirlo. Decirle al Estado que ya los guantes, la mascarilla y el gel y, la, y, la, y, la, y lo, todo lo que se utilice para limpieza, para esta, para esta cuarentena y para este virus es el producto de primera necesidad. Así es. Pero yo quiero hacer que, que antes de terminar y con y pasar a los principales titulares, esto como parte de los titulares, que Mister Ever nos coloque ahí un, unas imágenes que tenemos un video y fue una actividad que realizó el fin de semana, creo que el viernes, el sábado por ahí, el Centro Materno Infantil del Nordeste, la, la, el Consejo, donde por iniciativa propia, pues se encargó de higienizar todo lo que es claro, la parte circundante. Claro del Centro Materno Infantil con el objetivo de higienizar ¿verdad? y de esta manera pues lograr eh, eh, contribuir de alguna manera que las personas que lleguen a este importante centro de salud que tenemos aquí en San Francisco de Macorís pues minimizar el riesgo. Así que interesante esta actividad que llevó a cabo en el sector aquí de la calle Salcedo y las calles aledañas, la parte de la dirección del Centro Materno Infantil del Noreste que dirige nuestro buen amigo el médico pediatra con quien vamos a estar haciendo contacto nosotros durante esta semana, el doctor Ángel Almanza. Así que saludamos esta iniciativa del Centro Materno e Infantil del Nordeste. Así se va que nosotros pues de inmediato pasamos ya a los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que adelante, mister Edward, con los titulares. ok, ahí tenemos Sergio Romero que el listín diario trae en su portada segundo mes bajo ataque del coronavirus hay resistencia al confinamiento, el bloqueo es más difícil en países pobres como el nuestro claro. a ver, ¿eh? ¿nos lo puedes colocar en el monitor ahí para que también Sergio pueda ver por favor los titulares y podamos nosotros pues eh, compartirlo Eso ha sido, eso ha sido el gran problema Ahí están. Eh, las autoridades parte... aplicarán controles estrictos en circulación de las calles. O sea, eso es importante que se tomen esas medidas. No, y ser más duro, serio, ser más ah. duro, porque precisamente esa es la situación que nos está afectando a nosotros en este momento grandemente. Seguimos, Mr. Eduardo En otro titular que trae el Diario Libre dice disminuyen casos de COVID-19 en San Francisco de Macorís, según Sánchez Cárdenas. Esa es esa esa, esa comilla. Vamos a componer que dice, según el ministerio, el ministro de salud Sánchez Cárdenas, es lo que nos tiene a nosotros, que nos deberá alegrar esa noticia, pero ese, según el, el, el sí. ministro de Salud Pública, ahí tenemos como la duda. El periódico lo duda, el periódico que... lo duda. Sí, sí. El informante. Así, duda. Ojalá, ojalá y que eh, sea una noticia eh, cierta, como dice el titular. Seguimos. seguimos. Petróleo, Texas se desploma casi 20% hasta el mínimo del 1999 oye